Putin establece que la utilizó en su hija y que es altamente efectiva y que va a utilizar el mercado brasileño para, para hacer de fábrica, de manufactura, lo que estaría garantizando, porque esto es lo que hay que verlo como competencia. Alemania, Estados Unidos, que pretendían tenerla primero, eh, lo que tienen es miedo, celo de competencia y por eso este hombre descalificado ¿y por qué yo digo descalificado? por un análisis muy sencillo el, el Pedro este que es un negociante porque luce como que están defendiendo a estos mercados en la industria de la biotecnología y de la producción de vacunas y ustedes saben que ahí está el, el mercado estadounidense con la con varias marcas, la que tiene incluso la Universidad de Oswald. Eh, los, los estadounidenses, la, ahora se me olvidan las marcas. Lo, lo cierto es que la vacuna rusa desarrollada en el Centro de Investigación Epidemiológica y, y Microbiología, eh, Nicolai Gamaleya, con el ministro ruso de defensa, dice que está en fase 1 ya de terminación en fase de terminación, y la Organización Mundial de la Salud dice que está en fase 1. ¿Por qué no creo en el Pedro esto? Y creo que es un asunto de competencia, de mercado, y que están viendo que va a ocupar el mercado y que se le adelantó y que sus científicos estuvieron primero. Porque este mismo que dirige la Organización Mundial de la Salud, que nos advirtió a nosotros el grave peligro de los pacientes asintomáticos que andaban sin síntomas por ahí, circulando y con la posibilidad de contagiar a todo el mundo, cosa que es muy lógica. Ustedes saben que hace un mes él dijo lo que él dijo se desdijo inmediatamente en una publicación diciendo que los asintomáticos no representan un peligro o oh, para que se contagiara más gente en el mundo. No estamos diciendo que una gente que está asintomática, que no tiene los signos de la enfermedad, los síntomas, no lo manifiesta, no estaría haciendo eso un peligro para los familiares, porque va a ser una vida normal, es que está sintomático por ahí, va a ser una vida normal y cree que está bien y va a besar, a abrazar, a compartir eh, comida eh, si tengo un vaso, tómate un poquito de té mi querido hermanito, un abrazo un beso a la niña en la boca, a la esposa a los hijos, y va a contagiar a todo el mundo entonces yo por eso no creo ya la Organización Mundial de la Salud igual que la Organización de Estados Americanos, se han convertido en órganos títer de los Estados Unidos a subir servicio de intereses mezquinos, de, de intereses económicos, políticos, militares. Da asco lo que pasa en el mundo. Y ya por eso que estamos más confundidos, porque ayer sale una información, al otro día otra y uno sabe a quién creerle. Cuidado que no se puede tomar aquello que, de, que después que sí... Que la pirina, cuidado, no. Que después que, que sí, que el vinazor sí, que la pirina no. Que cuidado, que la, no usen acitromicina porque después que sí, que se utiliza la, que la ivermectina se está utilizando, no la utilicen por el resultado positivo. Y no estoy llamando a nadie que la use. Eso lo hizo pues el doctor eh, en la clínica burnigal el estudio que nosotros presentamos y que ahora ha seguido tratando a su paciente y los cientos y miles de testimonios pero eso es porque es fácil y que necesita un protocolo y es verdad y para todo el mundo sabe lo que eso significa para que vayan a los centros privados a acabarlo y que se mueva la industria farmacéutica. eso es un comentario al margen del que quiero hacer, que es el principal. Bien, entonces hoy nos destapamos porque el presidente Danilo Medina dice no voy a ir a la juramentación de Danilo de Luis Abinader. ¿Por qué Danilo no va a ir? Es la pregunta. Cuando se estila, yo le daba a usted una pequeña idea de por dónde iba el comentario cuando expresaba que teníamos pues 42 años que no pasaba eso. Y sucede cuando sale de manera abrupta del poder Antonio Guzmán que de manera pues presencial física no podía estar en la juramentación pero sí estuvo a la guerra paso de mano, de que hablaron cuando él tomó eh, posesión, o sea 42 años que no sucedía algo como esto, pero esto todo el mundo sabe por qué es con el permiso de ustedes ¿qué explicación da el señor Medina a partir de del sábado este fin de semana, el domingo expresidente y que va a pasar como un abuelito un expresidente que solamente va a ser y a servir como consultor, porque primero ya está impedido de por vida, por razones de su edad, a volver a ser presidente, igual que Hipólito Mejía, que con 80 años no entendemos que pueda volver a querer intentar ser presidente, aunque Balaguer, aún usando pamper pues aspiró a la presidencia de la República, y desde su silla ya en el lecho de su muerte en la cama, todavía gravitaba en la política, y fue él que deja en el poder, a, al comesolismo que durante 20 años devastó este país él dice que lo hace por seguridad para conservar los protocolos del distanciamiento y cuidarse del COVID-19 pero sucede que ese es un cuento que no se lo cree nadie y yo creo que más bien ahí hay rencor y que Danilo no quiere ir por tres razones primero recordemos que cuando él dijo que ganó con el 62 fue 65 no recuerdo bien eh, por ciento, Luis Abinader no le reconoció el triunfo y no lo felicitó. Por vía telefónica, pues hablaron y, y no reconoció ese triunfo. No se pudiera ser que hubiera un primer rencon, rencorcito por ahí. Lo segundo pudiera ser que, como estará Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y este hombre ejerció duras críticas, la famosa carta aquella cuando le dijo no, en estos países latinoamericanos se están estilando nuevos tiempos y los aires dictatoriales de la gente que se quería perpetuar en el poder no debe seguir queriéndole decir, usted no va y ya todo el mundo sabe eh, vi a quién llegó eso y ese tipo de presión y eso fue uno de los elementos de presión para que a este hombre se le cerrara el paso y no pudiera modificar la constitución y su sueño adorado de igualar a Leonel con tres periodos y a lo mejor quedarse ahí eternamente hasta la muerte en el poder, esa es la impresión que da cuando él sale y no puede decir que por COVID, porque él ha pasado por tres procesos electorales, por tres derrotas consecutivas y él ha andado el país completo, incluyendo la campaña presidencial y motivando a sus senadores y diputados y en muchos lugares de eso él no sabe ni siquiera más cariño y besando, abrazando, montando gente y recorriendo el país entero. Ya no puede decir que por cuestión de, de conservación, de distanciamiento, de la salud, de, del COVID-19, todo el mundo sabe que puede tener ese ingrediente. Además, no querer estar ahí, porque va a tener que escuchar cosas críticas fuertes y la presencia de este Mike Pompeo, que es lo que nosotros finalmente entendemos en el ceremonial de traspaso de mando que como se estila el 16 de agosto de cada cuatro años, cuando hay cambio de mando, si gana un presidente diferente del partido, pues entregue la banda, la banda presidencial, escuche el discurso y esté presente ahí en eso. No va a hacerlo y también tiene que ver con algo de rencor, con, con el partido que lo derrota y porque no quiere escuchar las críticas de un pueblo que se vio interpretado en, en un Luis Abinader y en un PRM que lo saca. Y es probable que ahí en plena solemnidad le den su casero lazo y a mí me cuentan que él no dormía, que él decía que en la casa de él, a su esposa y sus hijas, el servicio había que tener mucho cuidado porque el que dejaba caer algo de metal estaba cancelado, sin la familia, y que él se levantaba de mal humor inmediatamente porque recordaba los caseros lazos con los que lo recibían todos los días. Entonces, a ese punto llega ya esto es más en sentido jocoso lo que estoy diciendo. Los demás, lo que pudiera así darle el casero lazo, ya darían para eso. Y El escuchar las críticas de su gobierno y tiene que ver también la manera en con la que él se despide. Él se despide derrotado, sepultado, se va por la puerta chiquita, el zapacón de la historia, haciendo una serie de inauguraciones y cosas indebidas. Por ejemplo, diciendo que va a cumplir. ¿Y por qué usted cumple...? Eh, la ley migratoria migratoria ahora producto de y le da a unos 750 haitianos la calidad de ciudadano dominicano y ahí le tengo el listado y lo publica ¿Y ¿por qué ahora? me pregunto yo ¿por qué ahora inaugurar todos estos eh, eh, proyectos habitacionales? ¿por qué ahora precipitarse con la terminación? y eso es parte del ego también de los presidentes para decir esto lo hice yo Ustedes ven como él dice, aquí el campo cambió con la visita sorpresa, con los saltos que él daba, con las comisiones que iba Siendo algo totalmente falaz, mentiroso, porque el campo sigue siendo el segmento, el sector menos protegido de este país. Incluso todavía los eh, eh, técnicos agropecuarios y demás están esperando mucho que les readapten, que le adapten su salario y que lo se lo adecenten, las categorías y todo esto y en medio de esto ha quebrado parte del sector arrocero los productores de pollo dice que quebraron totalmente y en medio de la pandemia casi todos los productores usted va a cualquier supermercado a cualquier sitio y ustedes ven que los productos nuestros dan pena porque se perdieron no hubo un apoyo real en lo que él daba brincos a los campos y saltito a los campos y visita sorpresa a los campos los productores perdían, lo perdían todo además de que deja el país con un nivel de endeudamiento extraordinario, dice su última asesora que la deuda externa está sobre los 48 mil millones de dólares eh, Vi el informe es más, es más, porque los préstamos que se tomaron yo nada más recuerdo dos, el que dijo Héctor Valdés Albizu, que sigue siendo y que él me desmienta, algún técnico de eso me desmienta, los 1500 millones de dólares que tomamos en medio de la pandemia, después los 500 más y se tomaron varios de estos de 100, 150 millones de dólares. Y creo que parte de no ir es para marcharse dando de qué hablar, diciendo que él es el atípico y que él es una nueva, una nueva categoría. Además habrán ahí momentos que él no va a soportar y que no va a permitir eso, de las críticas y ver a y recibir los aplausos porque la gente diminuta los enanos, los pequeños desde el punto de vista eh, mental no permiten la victoria el desarrollo el triunfo de los otros porque el, el, el insignificante termina siendo así muchas veces una gente llega al poder por azares del destino y como llegó el PLD si Balaguer no le levanta la mano a Leonel y hacen el famoso frente patriótico. Jamás habría llegado el PLD al poder. Con su círculo de estudio. Como lo concebía el profesor Bosch, En una sociedad esta populista. En el de, el de varilla, Bló y cemento. De compra y venta de conciencia. Y Balaguer entendió muy bien. Esa idiosincrasia. Recuerden ustedes que él era. El alumno más aventajado. De el demonio y Yo persona. En la historia de República Dominicana. Del dictador Trujillo y que además de que compartió los 30 años disfrutando de las mieles del poder hizo a su hechura como un pequeño dictador tomando sus 12 años y sus 22 años en el poder también, eso es sea, algo que hay que entenderlo, y él no imita ni quiere emular a Juan Bosch ese no es su ídolo, su ídolo hasta en la característica y su forma de hablar de dirigirse, hasta de caminar imita a Joaquín Balaguer ese es su verdadero maestro y lo reconocieron todos como el padre de la democracia el congreso, imagínese usted uno de los últimos dictadores de estos tiempos porque tuvo dos años, 12 años de oscuridad y que ya van a decir los historiadores que, que, que el contexto que se vivió que sociológicamente puede explicarse lo que no se puede explicar el exterminio de toda una clase de personas jóvenes, buenas y productivas que murieron perseguidas políticamente y asesinados mil y cobardemente E incluso el término, el término de, de anillo palaciego, la cuña Peña Gómez, eso es lo que no le perdona. Ustedes escucharon como en una llamada que hizo aquí, eh, José Francisco Peña Guava decía, papá, no mencione esa cuestión del anillo palaciego, que Balaguer no te lo va a perdonar y no podemos llegar a un acuerdo. Y no lo perdonó porque era rencoroso también.